Buen día, hola, soy Claudio. En vídeos anteriores estuvimos viendo cómo, cómo comenzar a escribir textos. ¿sí? Habíamos visto que estaba la herramienta de texto acá, la letra A. Hacíamos clic y comenzábamos a escribir. ¿sí? Ahora vamos a ver otra forma de escribir texto. ¿sí? Que sería texto en, en párrafo o texto fluido. ¿Cómo es esto? Hacemos un clic en la misma herramienta y en vez de hacer clic y soltar el mouse, hacemos clic y arrastramos el mouse armando un marquito dentro del cual podemos escribir lo que querramos. Ahora que más o menos estoy de acuerdo, me parece bien este, este recuadro, lo suelto y se va a formar, ese marco, con una línea azul, un puntito acá abajo, una, un diamantito, y vamos a ver que el cursor está eh, titilando acá, si se, si se nota bien, está titilando acá para comenzar a escribir. Entonces, esto es un ejemplo de cómo... Podemos escribir párrafos. Antes de seguir, fíjense que a diferencia de la otra opción, que teníamos que darle un Enter para ir al renglón de abajo, en este caso el texto se adapta al marco que nosotros este, creamos. ¿sí? Entonces cuando la palabra ejemplo... No entraba acá, la mandó al renglón de abajo. De cómo la palabra podemos no la puede escribir acá, la pone abajo. Escribir párrafos, la pone abajo. Otro detalle. Yo voy a seguir escribiendo. De cómo podemos escribir párrafos en Inkscape. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, aparte de acá puse N en vez de N. Yo le dije que el marco era este, por lo tanto, siguió escribiendo, pero ya no me lo muestra. ¿Cómo puedo hacer para que me lo muestre? Bueno, para eso está este querido diamantito abajo a la derecha, que uno lo estira y aparece. paso vamos a corregir esta, este error. ¿sí? Este diamantito nos permite, fíjense, armar. O sea, hacer que el texto fluya dentro de ese marco. ¿Está? Por eso que también aparte de escribir, de, esto, de esta forma de escribir, se dice escribir párrafos o escribir un texto fluido. ¿sí? Porque el texto fluye dentro del marco que estamos haciendo. Eh, acá se va a notar mejor lo que habíamos estado viendo eh, con la otra opción. Este texto yo lo puedo centrar, lo puedo poner hacia la derecha. También aparece la opción de justificar. ¿Sí? Recuerden que justificar es que el texto vaya de margen a margen. Eso lo habrán visto si cualquiera que haya usado algún procesador de texto como... Eh, Word o el, el procesador de texto del OpenOffice o LibreOffice eh, Y si no nos gusta lo que, cómo, hace, ¿Cómo hace esto de, de ir de, marco a, de margen a margen? Bueno, estira el espacio dentro de las palabras automáticamente Si el espacio no, no nos queda no, no nos gusta, nos queda demasiado espacio Podemos, por ejemplo acá qué sé yo no sé no me gusta el espacio en la primera línea el espacio entre las entre la primera línea entonces voy al, a, acá ya comienzo a usar los guiones sí cómo separamos cuando escribimos eh, manual o digitalmente sí yo le pongo un guión un espacio bueno y el cómo no me entra pero si yo lo estiro un poquito más entonces veo como cómodo co mo queda acá. Y párrafos ahora me quedó mucho espacio acá, acá y acá, entre estas tres palabras. párrafos un espacio y de vuelta ahí está, ¿sí? Obviamente no me gusta, entonces bueno, suprimir, suprimir, me paro acá, suprimir, eliminar, eliminar. ¿Está? Eh, como en el caso de eh, la otra opción para escribir textos, nosotros podemos eh, darle formato distinto a cada eh, parte del texto o a todo el texto ¿sí? Yo puedo decir, bueno Que quiero que esto sea rojo Bueno, entonces ahora rojo ¿Sí? O sea, lo seleccione todo Y le digo ahora Lo quiero azul Entonces es azul ¿sí? Yo quiero que sea ¿qué sé yo, un tamaño más grande De 40 a 56 ¿Sí? Pero además existe, de la misma forma que habíamos visto que existe eh, un menú para relleno y borde, un, una ventana para relleno y borde, que era objeto, relleno y borde, y aparecía acá. También hay una ventana para textos, para, si, si nos molesta trabajar con la, la botonería, con las opciones de herramienta que están acá, podemos ir a texto, ¿sí?, Texto y tipografía. Y acá van a ver que aparecen todas las características disponibles para poder trabajar. Incluyendo una opción donde figura todo el texto que yo estoy escribiendo para poder modificarlo si me molesta modificarlo acá. Además, es, esa ventanita también la puedo acceder desde este botón, que es ver y seleccionar familias tipográficas, su tamaño y otras propiedades del texto. ¿Sí? También aparece. Pero además, lo que tiene esto es una previsualización del texto. Que desde, desde la opción de acá arriba a la izquierda, a veces se nos puede hacer un poco confuso. ¿Sí? Yo quiero ver cómo queda en Algerian y me lo muestra yo quiero ver cómo queda en, qué sé yo en Bauhaus 93 y me lo muestra ¿sí? yo puedo ver cómo voy a cambiarle el tamaño le voy a decir que sea de 36 sí Ven, y va mostrándome cómo queda la fuente cosa que Comic Sans ¿sí? eh, Cómo quedaría, ¿Cómo quedaría antes de aplicarlo? Es una alternativa. Conozco gente que trabaja so directamente sobre las opciones de la herramienta, la barra de opciones de herramienta, y otra gente que trabaja con, este, con esta ventana. No hay ningún problema. Una vez que estamos conformes con el tipo de... con los cambios que les hicimos, ¿sí? vamos a aplicar y ya lo aplico al texto. Esta ventana, como la que habíamos visto de relleno y borde, y cualquier otra ventana que después veamos que se puede abrir, se puede cerrar con la X acá arriba a la derecha, o se puede minimizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que queda en esta columnita acá, fíjense que yo acá, si quiero ir a relleno y borde, yo no la había cerrado, la había minimizado, sigue estando. Y acá está, perdón, y acá, Ahí está Y si quiero puedo ver de vuelta Texto y tipografía Si yo ya no lo quiero ver No lo voy a usar o lo que sea Bueno, la X y lo cierro Y si lo quiero abrir de vuelta al del texto Ya vimos Voy a texto, texto y tipografía O voy a Este botoncito Bueno Por ahora cortamos Porque si no se hace muy largo Y seguimos en el